¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp Plus, es decir, la versión de mayo 2023. Y no solo eso, sino que también te traigo muchos nuevos temas personalizados para que lo configures como a ti te gusta. Además te recuerdo que en mi último video te expliqué cómo hacer para que no tengas riesgo de que te banen. Así que con esta nueva versión y los consejos estarás más que seguro. Ah, y como ves en el video, los temas personalizados ahora también tienen temas de teclado personalizado. Y para saber cómo configurar el teclado según el tema personalizado que quieras, ya hice un video explicativo, el cual también te lo dejo en la descripción de este video. Pero antes de continuar, te recuerdo que me sigas en mis otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde te traigo trucazos de seguridad informática y consejos para aprovechar al máximo tus redes sociales. Y antes que me olvide, recuerda que siempre que actualices tu WhatsApp Plus puedes pasarte de la versión de Jesse Mods a la de Alex Mods con un solo clic. ¡Ahora sí, comenzamos! Y para descargar fácilmente la última versión de cualquier WhatsApp Plus, vamos a entrar al sabroso Google y vamos a escribir. José Matsu. Recuerda que en mi página siempre vas a encontrar la última versión de cualquier WhatsApp Plus, no importa cuándo entres. Y al entrar, vamos a desplazarnos, vamos a bajar, esta es una explicación textual de lo mismo que te estoy comentando, pero vamos a bajar, bueno, ya me pasé un poquito, hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero por si acaso te comento que más abajo, aparte de un video explicativo, tengo también los últimos temas organizados por categorías, temas femeninos, también temas neón y temas oscuros, temas de anime, que lo he dividido en dos volúmenes porque son bastantes, temas de superhéroes y villanos, dibujos animados, videojuegos y muchos temas más que voy desarrollando según lo que tú me vas pidiendo. Así que si tienes un tema que te gusta, pues no dudes pedírmelo en los comentarios. Y ahora vamos a entrar a una categoría, por ejemplo temas de neón y oscuro, que son los últimos que he creado. Vamos a ver aquí... Algunas novedades recientes, como por ejemplo esta que estoy estrenando, los dados dorados También si vamos a bajar vamos a ver las cartas de estilo neón También muchos otros temas, incluso femeninos, tipo neón y cualquier variedad de temas oscuros o con toques de efectos neón que sé que a ti te gustan porque me lo han estado pidiendo bastante. Ahora, si no te gustan mucho los temas neones, igual tienes una variedad de temas por categorías. Por ejemplo, una categoría que me han pedido bastante y que he actualizado mucho son los temas de series y películas. Obviamente, primero vamos a bajar hasta ver los temas. Y una, ya me pasé un poquito, de los más solicitados es Mario Bros. Que también he creado varias versiones. John Wick, que se acaba de estrenar hace poco. Bowser cantando pitches pitches y también la de Rocket Raccoon que no les voy a contar qué pasa con este personaje para no spoilear pero por ejemplo vamos a bajar la de Bowser simplemente hacemos clic y nos va a llevar a Mediafire para que descarguemos el tema con un solo clic pero primero vamos a lo que nos compete descargar la última versión para eso como te mencioné hacemos clic en el botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí este botoncito naranja y vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores para este mes de mayo la última versión de Alex Mods es la 17.36 y la 28.20 F2 de Jesse Mods. Vamos a descargar, por ejemplo, la de Alex Mods y nos va a llevar a un enlace de MediaFire para que se descargue directamente. En este caso yo ya lo he descargado, así que lo voy a instalar directamente. Pero si tú aún no lo has hecho, verás que es rapidísimo. Y una vez que termina la descarga, ejecutas el instalador para que puedas instalar o en todo caso actualizar tu versión de WhatsApp Plus. Y eso no es todo, aparte que la instalación es inmediata una vez que termina vas a poder mantener la configuración que tenías de tu whatsapp anterior y como te das cuenta también es analizada por el play protect la cual detecta que es una apk segura y al abrirlo vas a darte cuenta que incluso la configuración de tus temas personalizados se mantiene tal como estaba y ya tendrías actualizada la última versión de whatsapp plus y ahora aprovecho para recordarte que te suscribas al canal para estar al tanto de las últimas novedades y te comento que se vienen sorpresas para personalizar tu celular como nunca lo has visto. Así que nos vemos pronto y que te vaya bonito. Bye. Suscríbanse al canal de José Matsud y tu crush te llamará para decirte que te ama.